Hola, soy Teresa y en este vídeo tutorial iremos a con cotas. Lo primero que haréis será de buscar un rectángulo. Barra de herramientas de línea, escollo opción de rectángulo, pincho, arrastro y hago clic de nuevo. QCAD dispone de una herramienta que permite hacer el acotamiento de forma automática. Solamente tengo que seleccionar a barra de herramientas de dimensión y escoger a modalidad de acotamiento que necesito, en este caso, alineado. Voy a escoger la selección de punto en modo de intersección y de esa manera no tendré que localizar o principio o fin de las líneas a hoyo, pisádeos. La ferramenta de acotamiento solamente está activa cuando me achego a un punto donde se produce a intersección de dos líneas. Y no puedo facela fora de esos puntos. Pincho en un deles, arrastro a otro siguiente, de que me aparece de forma automática la línea de cota y, y el valor numérico de la cota, y ahora lo que hago es desplazar cara donde eu quiero. Lembrade, las cotas siempre fuera de las pezas. ¿Qué está sucediendo? Pues que todavía tengo seleccionado o modo de intersección para los puntos. Debo cambiarlo para poder desplazar a línea de cota y la cota fuera de las por ejemplo, escogiendo puntos do grid. de grid. vos que ahora podré mover a línea de cota y a cota correspondiente. Voy hacer ahora o acotamiento vertical. Para eso, vuelvo a seleccionar intersección de líneas, selecciono un punto, selecciono otro, a cota y a línea de cota aparecen de forma automática, no puedo desplazarla salvo que ofaga faga eh, otros puntos que se es sean intersección de línea, y para modificar esto, eh, cambio o modo de selección de puntos, por ejemplo, para asustarse o brillo. De esta manera, se apodo. Y ya ahora mismo todos los elementos están situados en la misma capa, y si apoyo en modo no visible, desaparecen todos. Me interesa elevar acotamento a una capa diferente, una capa que voy a crear, y que llamaré Cotas. Como quiero que las líneas se diferencien, voy a dar un acorde diferente, por ejemplo azul. Y ahora lo que haréis será pasar los distintos elementos de acotamiento a esta nueva capa. Póñame en modo selección, y con la tecla de Shift, además do clic de rato, pago doble clic en la capa de cotas. Y todos los elementos de acotamiento pasaron a nueva capa. de vos que si ahora quiero ver solamente eh, el trazado principal, no tengo más que esconder a capa de cotas y me quedo solamente con las líneas eh, principales de dibujo.